Bueno, a bueno, todos bienvenidos a una nueva edición de este de, de un capítulo de podcast, de video de, de YouTube, ¿no? de primera reunión. Eh, hoy tengo el gusto de estar eh, hablando con Manu Belver. Manu eh, es director de la agencia Bad Ass Growth, buen nombre. <ríe> este, así que y vamos a estar hablando un poquito de ventas, marketing, LinkedIn, Growth, bueno, un poco... De, de todo eso, Manu, eh, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Muchas gracias oh, bueno. por invitarme. <ríe> Genial. Manu, eh, primero para que la gente te conozca, no sé si te quieres presentar, qué, qué haces, qué, qué haces tú, qué hacen en la agencia. Vale, básicamente yo he hecho muchas cosas, ¿vale? Siempre he relacionado con el mundo del marketing. Estudié informática, aunque me dediqué a ello casi dos meses. Y, bueno, anteriormente ya había empezado la carrera a trabajar desde el punto de vista SEO. Estamos hablando muy, muy, muy muy al principio, ¿no? Y, bueno, he pasado por muchísimas empresas, tanto multinacionales, del sector de energía, banca, eh, telco, ¿vale? Y luego con startup también importante lanzando esos proyectos, ¿no? Entonces, pues, al final lo que hacemos eh, o lo que hago, eh, bueno, soy CEO de, de, de Badass grow ¿vale? una agencia de, de Growth Marketing y lo que hacemos simplemente es, bueno, aplicamos metodología de experimentación juntas con marketing estratégico para que los proyectos crezcan, ¿no? Lo que hacemos es que pensamos que ese concepto inicial que teníamos en marketing, de desarrollo del plan de marketing y, y voy con él a, a fuego, no funciona, entonces lo que hacemos básicamente son procesos iterativos donde hacemos ese plan de marketing, pues por decirlo de alguna manera, casi todos los meses. ¿no? Y generando, volcando mucho aprendizaje. ¿no? Creemos que las empresas que ahora permanecen no es el grande se come al pequeño, sino la que aprende a, a la que no, no aprende. ¿no? Y bueno, mezclamos un montón de metodologías, con que las que estudiamos mucho, y, y nos enfocamos en que nuestro cliente crezca. ¿no? Y para ello usamos herramientas de marketing y ventas y, y productos. Al final, creemos que en cierta manera es todo lo mismo. Perfecto, perfecto, clarísimo. Che, y vos me contás un poco que, que venís de, del palo del marketing, por así decirlo, ¿no? Como que parece, viste, que todo está separado, ¿no? Está el marketing y las ventas. ¿Cómo, cómo es tu visión de, de, de cómo el marketing tiene que, que, que asistir a las ventas, digamos? ¿O cómo es tu visión? Sí. Hay un problema de vocabulario, ¿vale? Eh, en las que entendemos que son cosas distintas. Y desde mi punto de vista no, no lo son, son parte de un mismo, de un mismo todo, ¿no? Y aquí he hecho en culpa, de hecho creo que el marketing se ha, eh, se ha estropeado, o sea, soy un poco mal hablado, ¿eh? me voy a disculpar, ¿no? soy un poco a la mierda, como decimos en, en, en español, ¿no? que es porque, eh, y, yo, y le he hecho la culpa a Linkedin, ahora cualquiera hace marketing, ¿vale? Ahora cualquiera hace una, un curso de captación de porfeidad, por ejemplo y ya hace marketing. ¿no? Y bueno, y se ha olvidado un poco toda la base y el trabajo de, del marketing que es mercadotecnia, ¿no? el, estudio, el estudio de los mercados. Como yo lo veo, es parte del mismo proceso, ¿no? y esa guerra absurda de marketing y ventas no, no tiene ningún tipo de sentido. ¿vale? Eh, Demos un segundo que está ladrando el perro, <ríe> un segundito que tengo aquí unos, unos cuantos perros. Tranqui, un tranquila. Bueno, son problemas técnicos que, que aparecen a veces. El, el nuevo mundo del teletrabajo, ¿no? El teletrabajo, totalmente. Sí, sí, sí. Aquí lo que estaba diciendo es que son parte del mismo, del mismo todo, ¿no? Al final siempre hay una guerra absurda, tradicionalmente yo que estoy en gran empresa, de que ventas se queja de que marketing no le da lead cualificado y marketing se queja de que le da unos leads maravillosos que los de ventas son incapaces de cerrar, ¿no? Eh, al final... Si uno no tiene el feedback del otro, eh, es imposible generar un flujo completo. ¿no? Al final, ¿por qué no se están cerrando las ventas? ¿Cuál es? Y eso impacta siempre en producto. Es ¿vale? o sea, decir, todo esto, si no hacemos un trabajo continuo de renovación de producto o de servicio, eh, no, no tiene ningún sentido. ¿no? Eh, de hecho, una de las partes que considero más interesantes de la metodología de crowd hacking, en parte de una de ellas, es que. Tienen que trabajar los equipos juntos, los tres. Producto, marketing y venta. Y, de hecho, nosotros no tenemos esa diferenciación en, en la agencia, ¿eh? Trabajamos con B2B, que el objetivo, a veces vamos a objetivo de venta con un, un objetivo de venta y otras veces hacemos, atacamos la parte más, en, más de arriba de, del embudo, ¿no? Eh, lo dicho, es, es todo un, lo mismo, ¿vale? La diferenciación es absurda y genera problemas de comunicación y silos departamentales que no llevan a ningún sitio. Y estanca el crecimiento de la empresa, que es lo que debería hacer, ¿no? Eh, remar todo para, para el mismo punto. Bien. ¿Y vos cuáles crees que pueden ser sugerencias así? Quizás, o sea, to, todo es un trabajo de mediano plazo, ¿Sí? pero digo, ¿con, ¿con qué se puede empezar con una empresa que parece que está viendo esto y dice, che, nosotros marketing y ventas y productos no funcionamos? Eh, más allá de no sé, una reunión, digo, ¿qué otras, hay herramientas, hay formas de. de Yo empezaría de... por. Yo empezaría por sentarlos en la misma mesa a trabajar, ¿vale? Es decir, juntémoslo, ¿vale? Y, insisto, el, el, las palabras son muy importantes y eh, eliminaría, una de las partes más potentes de, del growth es que elimina ese lenguaje y todo el growth, ¿vale? Eso tiene que usar connotaciones muy negativas, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero la positiva es que todos formáis parte del mismo equipo. <coughs> y la comunicación es, eh, es, es brutal, ¿no? O sea, tiene que ser, ser continua. Uno cierra las ventas, uno es el delantero, ¿vale? Que es el vendedor, que es el que cierra la, cierra la venta, pero si no se construye desde, desde la defensa, ¿vale? Desde esa primera captación de marketing o producto, incluso si lo entendemos, ¿vale? No, no tiene sentido, ¿no? Entonces, a partir de aquí, construyamos procesos eh, que estén unificados. Y una cuestión de feedback continuo, ¿vale? Es decir, el mar la persona de marketing no puede olvidarse de dónde, oye, suelto el lead... ¿Y qué ha pasado con él? ¿no? ¿Por qué? Porque si esa persona al final no cierra por una serie de características, como puede ser, eh, la más común puede ser siempre precio, ¿no? Pero bueno, podemos hablar de otras de contexto. Eh, yo siempre digo que el precio es la, menor de, la menos importante de, de las de la variables. Tiene que tener ese feedback porque a lo mejor está enfocando las campañas a un público objetivo distinto. Y, el, y eso repercute en producto, ¿vale? Me pasa continuamente con empresas que a lo mejor tienen un productazo pero se enfocan en generación Z. Que puede estar bien en determinados casos, pero es que la generación Z a lo mejor no tiene un puñetero duro. Entonces no, no tiene sentido hacer enfoque de, de cursos de 5 o 6 mil euros porque al final tienes que convencer también al padre, ¿no? que es el decisor. Por poner un ejemplo absurdo. ¿no? Eh, entonces, si toda tu documentación la generas enfocado a convencer al alumno, en este caso bueno, estoy poniendo este ejemplo, también tienes que dejarse desarrollar una parte para, para convencer al decisor, en este caso el padre. ¿no? A lo que vamos es que el flujo es de ida y vuelta. Y es de ida y vuelta continuo. entonces y ese, Tienes que desarrollar una metodología eh, muy simple, vale al final cuando hablamos de metodología parece que son cosas muy complejas, de aprendizaje de qué es lo que no está funcionando. vale Una de las cosas que nosotros hacemos cuando entramos a un cliente, sobre todo B2B, es pásame los clientes que no ha cerrado. ¿Y por qué no ha cerrado? Empecemos a generar esa, esa información también en el CRM y analicemos por qué nos ha cerrado. Es como una cuestión de precio, a lo mejor nuestro precio es alto, o a lo mejor es que no estamos yendo al público objetivo, ¿no? Teniendo la necesidad... El, también me encuentro mucho con productos, sobre todo digitales, que la parte más brutal no la, no, la, no la exponen, ¿no? No es la parte que comercializan, sino que a lo mejor se han empeñado, se han enamorado de una fricada, de que es si blockchain, que es si inteligencia artificial, y, y, y nos derivamos, ¿no? Esa, ese tipo de información continua de ida y vuelta, de ida y vuelta, tiene que funcionar. Así que lo primero, sentarlos juntos y no llamarles venta, objetivos comunes, o sea, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? el hacer equipo. Bien, perfecto, perfecto. Sí, total, totalmente esto último que decís, ¿no? Que, que a veces eh, nos alejamos de, de los problemas reales de, de, de la audiencia por, por, por nada, para algo que es lindo. Eh, está, está buena esa, esa reflexión. Eh, yo, yo te quería preguntar, me dijiste recién también que LinkedIn. Eh, como es cuando hablábamos de growth que vi que lo, lo rompió todo pues todos todos son todo so marketer ¿Cómo, qué, lo mandó un poco ¿Cómo? Hecho, tengo, tengo un proyecto interesante eh, que nunca lo, lo, nunca lo voy a lanzar vale que es que yo creo que estamos llenando internet de basura vale nos estamos preocupando muchísimo de, de los océanos que está muy bien ¿eh? soy tremendamente ecologista eh, vivo en el campo etcétera, tal. Eh, pero eh, tenemos un Estamos dejando a nuestros hijos un internet también de mierda, o sea, solo hay capítulos uno, sin ningún tipo de profundidad. ¿No? Hay una serie de mantras que se repiten continuamente, como el aportar valor, eh, el valle persona etcétera, etcétera, que no tienen unos golpes de realidad. Es decir, primero, todas las personas no pueden aportar valor. Entonces, ¿qué es lo que hace LinkedIn? Linkedin democratiza el marketing, ¿vale? Antes eran personas de mad men, ¿vale? Los mad men eran los publicistas una élite, y ahora cualquiera es marketer, solo tienes que coger y poner marketer freelance, vale poner Manu Belver and Co, eh, Digital Agency, y ya tienes una agencia. No necesitas nada más, ni una sociedad. ¿vale? Eh, y claro, ¿qué generamos? No? Pues generamos una cantidad, eh, la necesidad de en, alimentar al algoritmo hace que todo el mundo publique continuamente. Y qué publica, pues como todo el mundo no tiene capacidad para aportar por una cuestión de estudio, de experiencia, puede que luego la tenga en un futuro, pero al final llenamos LinkedIn de basura, vale, de temas uno sin, por ejemplo, el Bayer Persona, pocas cosas ha hecho más daño que el Bayer Persona, vale. Eh, Me lo interesa que, eso. No sí que profundizamos, ¿no? Pero eh, llenamos de basura y esa basura la alimentan y la consumen otras personas en esa misma línea. Entonces al final estamos perdiendo la esencia. ¿Vale? Entonces, ahora la gente de marketing no sabe de marketing. ¿Vale? Tú les preguntas por, eh, por eh, bueno, por cuestiones, no, no han leído a Kotler, no se conocen los funnels de Lewis, le faltan con mucha base y directamente pensamos que es adquisición. Genero campañas en Facebook, los llevo a una landing, se bajan un ebook, ahora un webinar, eh, hacemos drop marketing con email y eso y todo, eso es marketing y vale para todos. ¿no? Y me parece una simplificación. Triste porque me encanta mi trabajo, me encanta mi disciplina y hace que haya mucha mucha basura, en general. ¿no? Por esta retroalimentación de alimentemos el algoritmo, no tengo capacidad de aportar valor, reciclo basura, esa basura llega a otras personas, consumen esa basura y nos quedamos en una mediocridad de contenido que nos hace incapaces de avanzar. ¿Cómo? Muy freak la reflexión, ¿eh? Sale de no, ahí. sí, sí, sí, no, está bueno, está bueno porque sale de un poco... Bueno, nunca, nunca, nunca había estado debatiendo este tema Y me parece súper interesante por, por, por todo lo que pasa Lo, lo que vos decís es como que, por ejemplo Todo lo que tiene con el branding O sea, como que es todo limitado al número Al, al, al muy corto plazo, digamos, todo O, o si estoy teniendo bien o sea, Ese es otro problema Que es que eh, El marketing lo ha colonizado El mundo de los informáticos Además sin ningún tipo de respeto ¿Qué quiere decir esto? Y los culpables somos los growth, ¿eh? Eh, y fundamentalmente. Eh, yo soy informático, o sea, sé de lo que hablo, ¿vale? Es decir, ahora, si tú te fijas, el 50%, cifra totalmente inventada, eh, de la gente de marketing eh, tiene conocimientos técnicos, ¿vale? Vienen del mundo de la informática, físico, ¿sabes? Entonces, ahora no hemos centralizado en la métrica, es decir. Ahora marketing consiste en hacer experimentos, en el mejor de los casos, para bajar la métrica sin ninguna planificación estratégica. ¿Vale? Mm. Ahora solamente es, hacemos experimento y vamos a la métrica cortoplacista, al CPC. ¿Vale? Vamos al CPC, vamos a bajar el coste de adquisición, que está bien. Pero esa obsesión y esa, eh, ese data-driven tan obsesivo ¿vale? genera problemas estratégicos en el, corto, en el medio y largo plazo. Porque solo vemos la métrica de aquí enfrente, ¿no? Somos de aquí enfrente. Entonces, el, la estrategia ha desaparecido. De hecho, reto, de hecho, una de las... Bueno, mi mayor cosa en, en las entrevistas que hago para, para que la gente entre la agencia, etcétera, etcétera, que defina la gente estrategia. ¿Qué es una estrategia de marketing? Y te hablan de táctica. Te hablan de que si Facebook, ad, que si tal, que todo lo mismo. Facebook to landing page, drop marketing, y bueno. Entonces, tenemos un concepto cortoplacista y también le he hecho la culpa precisamente a los informáticos y a los growth, ¿no? Porque ahora ese ciclo de experimentación continua hace que sea el experimento lo importante. Un test sabe. Vale, es, como el A es mejor que el B, tiro por el A. Ya, pero bueno, eso puede tener un impacto en tu marca a medio y largo plazo. O puede que te condicionen los experimentos posteriores. O sea, está bien, pero hay que saber lo, lo que se hace, ¿no? De nuevo, volvemos a que hay que estudiar marketing. Bien. Y ahí te hago la pregunta, te desafío. ¿Vos qué responderías a esa pregunta que te hace Manu en la entrevista de, de la estrategia? ¿Qué, ¿Qué te enfocarías o qué recomendarías? Sí. La estrategia es, eh, es el, el plano grande. ¿vale? Es decir, cuando yo hablo de estrategia, no hablo tanto de canales, ¿vale? Uh -huh. no hablo uh -huh. de acciones concretas, sino es... Eh, tengo un objetivo vale ¿Y cómo quiero llevar a él? Y tiene muchísimas implicaciones de branding, muy probablemente, y tiene muchas implicaciones de producto, ¿vale? Uh -huh. O sea, lo que tengo que entender es muy bien el mercado, es decir, qué producto tengo, qué ventaja, ¿vale? Aquí tiene el concepto de propuesta de valor que adquiere sentido, ¿vale? Y eh, a partir de ahí quiero hacer ir a un mercado concreto. ¿Dónde está ese mercado? ¿Vale? ¿Y cómo se comunica ese mercado? ¿Vale? ¿Dónde está? Puede que sea un canal digital, bueno, seguro, porque todo el mundo está en un canal digital. O sea, es decir, usar sí. Facebook o Instagram no es innovador, porque todo el mundo está en Instagram, ¿vale? Pero a partir de ahí, cómo generar eh, pues, verticales, si queremos llamarle, o, o, o silos de, de Keyword o silos o pequeñas tribus, ¿vale? Y cómo se relacionan con las adyacentes. ¿vale? Una vez que tienes claro ese mapa, ya lo bajamos a la táctica. vale sí. Es decir, yo quiero vender una aplicación para. Eh, planificar alimento, ¿vale? Para planificar mi menú semanal, voy a atacar a las madres, una estrategia inicial podría ser, bueno, voy a, voy a atacar a las madres de familia, a los padres de familia, ¿vale? A las madres, en este caso, aunque pueda parecer sexista, pero la segmentación, esto es un caso real, era, era así, ¿vale? Eh, cuando nosotros nos enfrentamos con eso, vimos que no tenía sentido, ¿vale? Porque la, la, las la, esta casa, las madres, que son las que en un 70%, 80% llevan la planificación alimenticia, ya lo no saben hacer. El enfoque es, oye, ¿este producto para qué tiene valor? Oye, pues tiene valor para quien no sabe hacerlo. ¿Quién no sabe hacerlo? Quizás sean los estudiantes, los mm. solteros, los, los hombres divorciados, ¿vale? Entonces es un cambio totalmente del mercado, un cambio de esa segmentación, de ese buyer persona, que lo cojo con pinza, ¿vale? Y vemos dónde están, ¿vale? Vemos que están en, pues evidentemente están en los canales di eh, digitales, ¿no? En Instagram, ¿vale? Vale, pero ¿a quién sigue? ¿A quién sigue un, so un divorciado de 40 años que no sabe comer? Pues a lo mejor sigue perfiles de fitness que no están relacionadas directamente, ¿no? A lo mejor sigue a, a modelos, a lo mejor sigue a perfiles, ¿vale? Eh, y concepto, que todos lo unimos, ¿vale? Y a partir de ahí, pues empezamos a bajarlo a, a la táctica. Bien. No Un sé si lo he pequeño. explicado. No, no, hubo un pequeño corte nomás, pero se escuchaba el audio y de golpe te di que te movías un poco por ahí. Mi internet está un poco malo hoy ¿eh? también. Así que... Este, no, eh, y bueno, y ahí te pregunto entonces lo, lo del Bayer Persona. Me interesa saber mucho eso. ¿Por, por qué no, no convulgas con el modelo del Bayer Persona, con hablar de Bayer Persona? No es que no convulgue con el Bayer Persona, lo que pasa es que hemos, de nuevo, LinkedIn ha simplificado la herramienta. Claro. entonces haz que la gente piense que está haciendo un buen trabajo. ¿Vale? Al final, es un ejercicio un poco más complejo que la, socio que la segmentación, soci segmentación sociodemográfica de toda la vida. La mayoría de los buyers que a mí me llegan, al final sí es mujer, que se llama María Alejandra, que se trabaja en una consultoría, que gana 45.000 euros al mes, que es soltera, que le gusta salir con sus amigas, papá, papá, papá, papá. Eso no aporta ningún tipo de valor. ¿Vale? De hecho, hay una, una de las cosas, por ejemplo, las segmentaciones generacionales. Un millennial puede ser una, una chica de 1982 que le guste ACDC y que gane 50.000 euros porque es soltera y vive, es una abogada maravillosa. Y puede ser un chaval nacido en el 93 ¿vale? que le guste Justin Bieber y que sea un que ni trabaja ni estudia. Y lo cogemos en la misma segmentación. ¿vale? Al final. El otro día vi en LinkedIn precisamente una imagen que decía, ¿no? Era eh, varón, habla inglés, eh, vive en un castillo, no sé si la viste, sí, eh, la de, vive en un castillo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ponían a Opsi y Osborne creo que era, ¿no? Y al príncipe sí. Carlos, ¿no? <risa> Esos son los problemas del Bayer Persona. Hemos simplificado una acción, ¿vale? Y se nos olvida realmente que ahora las personas son transgeneracionales. Yo tengo amigos de 25 años que se comportan como señores de 50 y tengo amigos de 55 que se comportan como chavales de 18. Claro. ¿Vale? Entonces, ese tipo de segmentación por tan sociodemográfica y a la que el Bayer te lleva a hacer el diseño de Bayer Persona porque al final qué es lo que hace la gente. ¿no? Busca Bayer Persona Template, se baja el de Haspot lo rellena y al final te lleva una segmentación sociodemográfica que no que no, al final no, ha, no cumple la sumisión, que es entender a, al usuario. Y eso ahí, porque como que también un poco el buyer persona lo que te dice es eh, cómo te comunicas con esa persona, por ejemplo, eso, ¿cómo, cómo, cómo define la marca cómo se va a comunicar con, con tantos perfiles dando vuelta? Oh, sí. aquí, aquí hay una cuestión de branding, yo soy muy fan del branding, porque también sí. tiene mucho estratégico, la marca tiene que tener una personalidad ¿vale? de hecho siempre hay un, hay un ejercicio que es el, la creación del carácter de la marca ¿vale? para el tono verbal y eh, como una persona una persona se puede eh, comunicar en distintos tonos ¿vale? Sí. y tú por muy macarra que seas con tus amigos, seguramente una persona mayor le hable de usted ¿vale? Sí. al médico le hable de una manera, al abogado de una manera y a tu hijo de otra manera ¿no? pero tú eres la misma persona. Al final tú lo que tienes que definir es cuál es el carácter de esa marca. Yo siempre intento hacer un mapeo con alguna persona que conozco, ¿vale? Cómo se comportaría, <coughs> qué música escucha en determinado momento y entender la marca como una persona. Y a partir de ahí defino distintos tonos comunicativos a, a, distinto, a distintas personas, ¿vale? Claro. Pero tiene que mantener una coherencia, ¿no? La, la coherencia que precisamente este proceso de experimentación continua genera marca incoherente. Marcas claro. que porque como esa B dijo aquí A, y aquí otro B, pues eh, hay incoherencias comunicativas. Y eso el usuario lo percibe de una manera brutal. ¿no? Somos grandes máquinas de detectar incoherencias. Sí, tal cual, tal cual. che Y pasando un poco al plano, si bien a vos no te gusta separar los hilos, pero pasando al lado de ventas. ¿no? <ríe> no, no, me ¿Cómo? Me encantan sí. las ventas las ventas. No, no, viste, pero bueno, es todo, ya, ya el, el primer concepto es, todo, todo tiene que estar junto con producto, con, con marketing, pero bueno, que es todo lo que hace crecer a, a la empresa. Pero, ¿qué crees con, con LinkedIn? ¿Qué crees que, que, que está funcionando y qué crees que está fallando hoy en ventas? Sobre todo en LinkedIn. Después puedo seguir un poquito más. A ver, en LinkedIn lo pasa que a través de, uno, por favor, no hagáis más webinar. No es necesario hacer más webinar. O sea, hago un llamamiento a que la gente no haga más webinar. ¿Vale? Es, el, es el negocio de la reunión. Nada, igual no es ventas, pero sí. ¿Pero por, ¿por decir, qué no webinars? Sí. Por, por de nuevo, por lo que comentábamos. Es decir, eh, el webinar es una herramienta potente cuando hay aporte de valor. Pero no claro. soporto que me hagas perder una hora ah, de tiempo sí. para eh, no contarme nada bajo un claim, un hook muy potente. ¿vale? ¿Cómo conseguí facturar un millón de euros de, de, de la nada en 12 meses? No te cuento nada y luego al final te vendo un curso de mil dólares. ¿Vale? Eh, de hecho, yo hago algún webinar que hago, para mí son los, Yo los cobro a muy poquito coste. ¿Vale? Y lo que digo es simplemente los cobro a 10-12 euros. ¿vale? Primero porque genero compromiso. Y luego porque digo, mira, yo te voy a cobrar una poca cantidad pero te garantizo que no te voy a vender nada. Claro. Vale. Eh, el webinar es una herramienta que de nuevo que, creo que hemos prostituido, por decirlo de alguna manera, ¿vale? de una manera continua. Es un, está bien utilizada y si lo hacemos bien tiene sentido, pero eh, no la utiliza. Es decir, ahora hay tanto, webin, o sea, hay tanto webinar como horas tiene la semana. Tú si quieres puedes estar una semana entera de webinar en webinar. Realmente no, porque todo se hace los jueves a las 7 de la tarde, no sé muy por qué, pero... Eh, pero eh, pero vamos, podrías estar viendo todos los replays de webinars durante, durante una semana. ¿no? Al final no hemos entendido el uso de la herramienta, de la táctica y, y por eso no tanto. ¿no? A la pregunta que me decías un poco de, de LinkedIn, creo que las automatizaciones en LinkedIn han hecho mucho daño. ¿vale? Es una cosa que funciona, vale. al final yo si mando mil contactos, por muy malo que sea, diez me van a contestar, ¿vale? un 1%, ¿vale? entonces voy a conseguir cerrar una o dos ventas pero al final es otro tipo de spam. Entonces, ¿no? ¿Para qué es potente LinkedIn? Para conocer a tu usuario, a tu, a tu público objetivo. ¿vale? Y cuando hablo de tu público objetivo no hablo tanto de la empresa, sino de la persona. ¿vale? Si haces un poco de, mmm, bueno, de vigilancia, ¿no? de, estar, de ser un poco stalker, eres capaz de ver cómo opina, de qué tipología, y esas son herramientas que en venta son fundamentales. ¿no? Luego cuando tú te sientas y tú sabes que, oh, pues te vi, eh, sacas un tema de conversación de alguien que tú sabes que has comentado, ¿vale? Eh, de un tema que él ha comentado, eh, nombras un post o algo que hayas visto, que le ha hecho like, que ha visto algún informe. Ahí está genera ahí está generando vínculo, ¿vale? Que, que en el proceso de cierre de venta es fundamental. Entonces, eh, son las herramientas que para mí son realmente útiles. Yo siempre he dicho que yo con la, mi herramienta con la que he conseguido más ventas. Es, un, es el Fénix 3, que es un reloj de triatlón. Eh, me explico. Yo hacía sí, sí, sí. deporte de montaña y yo hacía triatlón. Y es un, de, es un reloj eh, para triatleta, que es un deporte muy de moda entre gente recién divorciada de entre 40 y 50 años, y suele encajar, suele encajar con, con los decisores. Hace unos años, ¿eh? ahora han sacado otras versiones, ¿eh? muy, mucho mejor. Entonces, yo me iba a una reunión y si yo veía que una persona tenía un reloj deportivo, ¿vale? en un momento se lo sacaba. ¿Vale? Ahí ya está generando muchísimo vínculo. Ay, ah, ¿qué claro. carrera? Ah, pues yo hice esa carrera, papá. Desvías totalmente, porque tú al final te compran a la persona, ¿no? Y no. Uh -huh. Sobre todo compran a la persona y compran confianza. Y si al final los 10, 15 minutos primeros o últimos de reunión los llevas a ah, que yo he realizado esa, ese maratón, ah, pues yo tengo este problema de entrenamiento, ah, joder, pues qué bueno ese tiempo. El vínculo no es el mismo que un comercial normal. ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas, LinkedIn sí te lo permite. Yo la utilizo mucho de, para preparar reuniones. Claro. Puede parecer ahí un poco intrusivo, puede parecer un poco... ...buyer, mmm, pero, pero funciona. Sí, sí, sí. No, total, total. No, no, y es, es algo que, que, que muchos de, de, de los webinars... Eh, gente que entrevistamos hablaba de esto, de, de, de entrar al perfil, de, de ver qué, qué opina. Eh, yo Respecto a lo que dices en las automatizaciones, ¿cómo, cómo ves... Porque, ¿cuál es el gran dilema que hay acá siempre con el tema de la automatización, la personalización de la prospección? Es la escala. Eh, ¿Qué recomendas ahí? tipo ¿Achicarte la escala a algo muy, muy pequeño, pero muy rentable, y que sepas que podés este, tener más tiempo de prospectar? ¿O cómo, cómo yo, trabajo, yo, yo trabajo un sistema que llamo de, o yo llamo y seguramente no lo haya nombrado yo, de nicho adyacente. Uh -huh. Es decir, yo cojo un sector... Una vertical, mmm, no me gusta que sea más grande, de 150 empresas, y la ataco. ¿vale? Es cierto que automatizo parte del proceso, pero una parte muy pequeña y siempre con un grado de complejidad de la automatización que hace que no parezca automatizado. ¿vale? Es decir, yo por ejemplo cuando uso automatizaciones, yo no te mando un mensaje. Yo primero estoy un mes dándote likes a todos tus comentarios. ¿Vale? y luego eh, te hago después de estar un mes dándote likes te mando el te sigo tu perfil te hago un follow vale después de este mes y medio todo esto es automatizado ¿vale? no, no me voy a engañar uh -huh. eh, a partir de aquí luego ya te envío la ya te envío el que me, la, la invitación vale y te saludo y uh -huh. espero ¿vale? y al final uh -huh. eso y, y te sigo dando likes y te, eh, ¿vale? en, al final lo que hace es que el usuario eh, tú estés en su top of mind, ¿vale? Tú al final seas una persona relativamente conocida. Cuando yo voy a hacer la prospección, ¿vale? Evidentemente ahí el proceso, el proceso no, no de prospección propiamente, sino, bueno, allá el, el ataque, eh, es mucho más suave. Le comentas la empresa, estás alerta, genero alertas en Sales Navigator, a ver cuándo comenta, veo si comenta algo interesante, ¿vale? Pa. Y ya eh, a partir de ahí a lo mejor le contesto, ¿vale? Ese comentario. Mm -hmm. Tú al final vas apareciendo, al final la gente no sabe si te conoce o no vale eso es claro. eso yo lo que lo, lo aprendí llamando mucho a secretaria te llama mucho a una secretaria y le caes bien al final no sabe muy bien de qué te conoce pero le caes bien y al final te pasará claro. con su jefe ¿Vale? entonces una vez que tengo trabajado, aparte el trabajar un, una vertical, un nicho hace que cada vez sepa más del nicho ¿Vale? entonces cada, en, al siguiente cliente voy a estar mucho más preparado, conozco el lenguaje técnico conozco la problemática técnica una vez que he agotado ese charco, me voy al charco de al lado. A un charco muy parecido. Entonces, mi proceso de aprendizaje es mucho más corto. ¿Vale? itero Y voy iterando. ¿Vale? Entonces, tú, por ejemplo, si quieres atacar el mundo de la cosmética, por decir algo, uh -huh. cuando lleves 25, ya vas a saber, aunque no tienes ni puñetera idea, la diferencia entre un serum, un, un antiarrugas, un rejuvenecedor, ¿Vale? vas a saber que tienen problemas de logística, vas a saber que tienen 150... Vas a saber muchas cosas, ¿no? Claro. Cuando acabas con pues bueno, a lo mejor te puedes ir a parafarmacia, o te puedes ir a nichos similares ¿vale? en ese aspecto. Y a partir de ahí es como genera un proceso que, va, que es continuo, ¿no? Claro, ah, bueno. Sí, totalmente, trabajar con, con nichos, entender su, su, sus lenguajes... Sus, los, las personas claves y los temas que se hablan, la actualidad. Claro, los temas que se hablan, en claro, donde se hablan de dónde se ven, dónde son las fuentes. Y luego, el, claro, cuando cambias de nicho, si estás en cosmética, luego no te vayas al fintech. Claro. No estás tirando la basura todo lo aprendido. Claro. ¿Vale? Sí, o, o bien puedes hacer un crecimiento horizontal, es decir, te vas a un segmento relativamente parecido, o vertical, te vas a el mismo segmento más grande. Claro. En vez de atacar empresas de 50 empleados, a empresas de 100, de 150. Claro. Bien. Y eso, si viste que hoy bueno, las empresas tienen equipos de prospección, de SDR, que son los que prospectan, sí. si, si tenés un equipo ponele de 5, 10, 5 SDRs, vos dijeras, ¿cómo, cómo, cómo recomendarías la estructuras? ¿Que sea por, por todos a la misma vertical o que trabajen verticales diferentes o depende del caso? Sí. Eh... A ver, nosotros nos enfocamos, o sea, es decir, para decir, yo no tengo 5 SDR, ¿vale? 5 SDR sí. me parece que si tienes 5 SDR vas a vender. <risa> Muy bien. Eh, yo generaría máximo uno o dos, equi dos equipos, a lo mejor tres, como máximo, sí. ¿vale? Bien. Porque también ten en cuenta que eso tiene que pasar a la Cone Executive, que tiene que estar preparado para el cierre. Y eso también tiene claro. un proceso de aprendizaje. ¿Vale? Entonces, claro. hombre, a ver, puedes trabajar en binomios, generas un, un SDR con una Cone Executive y atacas uno de los verticales y trabaja cinco verticales, puede ser interesante. Generas equipos de a lo mejor dos SDRs, depende de la eficacia, con una con executive, de manera que optimizas el proceso de captación en la parte superior del funnel y luego el cierre está preparado. O, bueno, son distintos modelos organizativos que creo que funcionarían. La última pregunta, cerrando cerrando, se me está cortando internet de nuevo. Ahí está. Sí, te hago la última pregunta, perdonar, de ir cerrando. Eh, tema, hablamos mucho de prospección. Eh, do, ¿Tema inbound? ¿Dónde ves que, que hay desconexiones entre marketing y ventas a la hora de ir a buscar estos, estos clientes eh, bueno, que vengan hacia nosotros? Sí. Eh, a ver, el inbound son los padres, ¿vale? Esto, qué quiero decir. El, creer, el desarrollar contenido es tremendamente caro. ¿Vale? Y la panacea de que tú desarrollas con contenido y la gente va a venir a, va a hacer cola en la puerta de tu local, creo que, como digo, es una panacea. Puede existir en determinados casos, pero no en la mayoría. ¿Vale? Porque tú, al final, si tú estás haciendo mucha marca personal en, pers en LinkedIn, yo eso no lo considero inbound, mal uso, ¿vale? Bueno, o sea, puede ser, ¿vale? Pero luego, si nos centramos en lo que es inbound, que es lo que el proceso que definió Haspot, primero, no es válido para todos los productos o servicios. Eso tenemos que tener claro. Es decir, primero tiene que ser un ticket medio alto y un proceso, un nurturing, que se nos olvida, que no es generar contenido, inbound no es marketing de contenido, únicamente. Si tiene un proceso de nurturing, el, nurturing, el proceso de decisión tiene que ser largo. Por tanto, el inbound para empezar ya no sirve para todo el mundo. ¿no? Eh, y luego yo lo veo como, sobre todo como una herramienta de soporte. ¿vale? Porque al final, si estamos, genero contenido en un blog, ya hago SEO y me entra algún lead, tiene que estar muy bien hecho y es tremendamente caro. ¿vale? Generación del contenido, un contenido específico que aporte valor de verdad, eso es caro. Más toda la parte de desarrollo del propio blog, que es la de menos, y el SEO, eso es caro. Yo invertiría ese dinero en un, en un SDR. Me va a ser mucho más eficaz. ¿vale? Claro. Eh, otra cosa es que hagamos marketing de contenido para apoyar el equipo de Outbound. ¿vale? Entonces, que generamos esos aportes, eso lo, lo veo bien, y, y generar algo, pero yo insisto, hablaría más de marketing de contenido ¿vale? que de, de procesos inbound puramente dicho. ¿no? Otra cosa es que también coja determinadas acciones como el nurturing y el scoring. ¿no? Yo trabajo sí. muchísimo con el scoring y con nurturing que son tácticas propiamente del inbound, pero las utilizo para, para muchas cosas. ¿no? Y sí es cierto que, bueno, para pasar de una fase a, a otra, ¿no? Pero al final tenemos que estar hablando de, del funnel de toda la vida, ¿no? Que es el, de, pues el descubrimiento, ¿vale? El descubrimiento, bueno, que te atrae a la marca, ¿vale? A partir de ahí estás tomando la decisión y, y, y compra, ¿no? El de Lewis, ¿no? Eh, sí. de, el descubrimiento, interés, consideración y venta, ¿vale? Eh, y ese es, el, y ese es el, el que vale, porque ese es cómo se comporta el usuario. Si luego lo quieren mapear con un funnel de growth, de inbound y tal, me parece que es marketing barroco, ¿vale? Porque ahora hay que hacer marketing con muchas cosas, muy barroco, <risa> para que mole, muchas herramientas, ¿no? Pero al final, el proceso del usuario es ese, y en algunas partes tiramos de inbound, ¿vale? Va mejor el proceso de descubrimiento, ¿vale? Eh, y luego tiramos de a lo mejor de, de otra. Podemos tirar de nurturing en alguna pasa, pasar de interés a, a consideración. Pero al final son tácticas, no, no estrategias puramente de, de inbound marketing. El, unico, el, que más, el único que ha ganado dinero con el inbound marketing es y Bueno, y Sirena también. Acá. No, alguno más. Alguno más pero, o sea, sí. Yo he sí. el mensaje, ¿eh? soy, soy muy claro. de la que, claro, sí, sí. Y eso está bien como estrategia, pero para casos muy puntuales. Claro, sí. Sí, yo creo que sí, que, sí. Que, que, que, hay que, que hay que encontrar una madurez en el mercado, por un lado, para hacer inbound. No puedes hacer inbound con, con, con un mercado que, que no conoce todavía sus su desafíos, por ejemplo. Eh, en un mercado, si, si sos bueno optimizando, en un mercado de competencia. Eh, donde hay una necesidad, creo, creo que puede estar bueno. Este, y, y, yo, y yo creo un poco más que quizás tickets. Yo soy más de tickets medianos a incluso bajos, si B2B, porque el alto es como que ya tiene tanta, tanta oferta de, de agua de todos lados que digo, el inbound ahí, pero igual entran tickets altos, totalmente. Entran tickets bueno, altos, depende. Lo que pasa bien. que hay que definir lo que son tickets altos y quizás los muy altos. ¿no? Claro. Entonces, si sí, hay que si es mensual o, o no. Sí. Lo que sí. pasa es que el inbound tiene una trampa. Y uh -huh. es que todo es inbound. El SEO es inbound, el marketing de contenidos sí es inbound, sí. el email marketing es inbound. Claro, sí, entonces si sí, sí, sí. todo es inbound, estás haciendo trampa, ¿vale? Porque todo es inbound. Sí. Yo creo que realmente cuando hablamos de inbound marketing, de nuevo, me, me cierro al proceso que definió antes de que se inventara en el, el, el... ¿Cómo le llaman? El, el, Cycle, no sé qué. Eh, sí, claro, exactly. ese, ¿no? E ese proceso, ¿no? Tan, tan puro, que de hecho definieron un funnel como muy concreto, pero claro, si todo es inbound, no vale. O sea, si hago seo, es inbound. No, o sea, yo creo que no. Parte sí, parte claro. no. Es una, es una discusión sí. Nada, y aparte sí, también es esto de que, cómo se nutren el uno del otro, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, nosotros tenemos equipos que hacen outbound y después les pegamos con remate. Y está buenísimo claro. eso. Y el, por otro lado, tenemos este, hacemos campañas outbound y les mandamos contenidos del blog, por ejemplo. Entonces, claro, pero es lo que claro, te digo, como, claro. como todo es inbound, para mí son es marketing de contenido, claro. ¿vale? que le ¿vale? que la llamar sí. inbound. Yo no voy a entrar en esa guerra sí. de poner nombre. Pero para, mí, <risa> para mí son estrategias totalmente comerciales de outbound, donde sí. nos nutro con marketing de contenido. ¿vale? Y yo también sí. hago estudios de mercado y se los paso a los clientes que estoy prospectando. Claro. Y, y bueno, y un montón de cosas, ¿no? De, de esa tipología, ya hago otro marketing con mailing ah, sí. y con WhatsApp marketing, pero, sí, pero sí. ofrezco contenido, ofertas, pero bueno, es una cuestión ah, de nombre. Tal cual, tal cual. Che, bueno, eh, para, para ir cerrando, Manu, eh, ¿hay alguna cosa que... Una, esta, esta pregunta me hicieron hace poco, algo que no te haya preguntado, que te gustaría que te pregunte? Bueno, <risa> que quieres preguntar? Sí. No, la verdad... No, la verdad es que está bien, como son conversaciones. O sea, no. Uh -huh. no creo que está todo, todo bien, en principio. Bien. No, no sí, se claro. me ocurre. Es una pregunta trampa, ¿eh? Me la tenés que haber hecho antes para prepararla, pues es complicado Claro, sí. ahí te, te agarré último momento. Te, pero bueno, nada, siempre. Viste por Pero bueno, no. Eh, la, la, te pregunto si te quieren contactar, Manu, si quieren saber de vos, cómo, cómo puedes Vale, hacerlo? bueno. Estoy activo en LinkedIn por oleada, ¿vale? Es decir, cuando tengo algo que aportar, lo aporto. Normalmente es por bien. oleada. Bueno, no tengo nada que decir, no digo nada, llevo un mes y medio sin publicar. Y si no, pues en badassgrowth.es, en breve.io, ¿vale? eh, que aunque tenemos el dominio eh, tenemos clientes tenemos varios clientes en Latinoamérica y, y Estados Unidos. Así que cualquier cosa, pues tanto por LinkedIn como por badassgrowth.es, ahí estamos. Cualquier cosa, aunque sea comentar, charlar o lo que sea, pues para, para eso estamos. Bueno, Manu, bueno, muchísimas gracias, me, me llevo varios aprendizajes, venimos charlándose bastante, así que súper interesante esta charla un poco más filosófica hoy. Así que, sí, más, más teórica, yo soy muy teórico duro, he soy, soy mucho sí. tiempo de profesor universitario y soy muy, muy duro en ese aspecto. ¿no? Así que, bueno, nada, y gracias a todos y cualquier cosa lo pueden contactar ahí a Manu por, por, por sus redes. Un saludo, nos vemos la próxima. Muchas gracias.